Fuiste muy malo y no permití Estas acostumbrado. No va a cambiar lo que yo pienso de ti Esto es una desilusión No me pidas perdón Quiero Que escuchaste bien Mujer, que se respeta, no pide volver En el destino estaba escrito, tú no eras pa' él Déjalo ahí que la basura no hay que recoger Deja las penas al cabrón y su miseria El corazón ya está cansado y está lleno de cadenas No le temas, tú ya no estás para novela tu vida más, sacan la piel de la cartera No De ti, esto es una desilusión. No me pides perdón, tu vida No tiene sentido porque no lo pensaste antes de haberme herido. Sabes bien que no soy tuya y no es un delito, pero quiero saber cuánto falta te haré. No, yeah. No me pidas perdón. Hey. This is not.